Viajar es salir de casa, dejar atrás lo familiar, experimentar cosas nuevas, divertirse, ser estudiantes del mundo y buscar sentido. Los placeres de viajar están donde sea que el viaje lo lleve, parques tranquilos, grandes ciudades, al otro lado del mar o simplemente al otro lado de la ciudad. Viajar es una forma de pensar. Los viajeros siguen sus sueños. Viajar aumenta nuestras emociones, nos hace sentir profundamente la belleza, vívidamente el poder y pensativamente la humanidad. Esta experiencia mejorada nos cambia, aviva nuestro apetito por la vida. Viajar puede cambiar nuestra perspectiva. Descubrimos que hay más en la vida que aumentar la velocidad. A medida que experimentamos cosas nuevas, hacemos una pausa, reflexionamos, dejamos que la experiencia respire. Con menos prisa, somos capaces de apreciar la naturaleza de sentirnos abrumados por ella para notar su poder, su riqueza, la extensión del clima, el rugido del río, la frescura de la primavera. Notamos la luz, la saboreamos, nos maravillamos de la belleza que crea, Viajar nos involucra en todos los sentidos, por eso viajamos, viajamos por la experiencia. Al salir de casa aprendemos más sobre el hogar, más sobre nosotros mismos. Hacemos una pausa en los reflejos y esperamos crecer. Viajar nos hace apreciar. Apreciar lo que tenemos en lugar de lo que no tenemos. Saboreando el lujo de una comida sencilla, abrazando la soledad, valorando cada cumbre ganada. Viajar puede resultar en una conexión más profunda. Viajar nos conecta cara a cara con la realidad. No es virtual, no es a través de un visor. Viajar es sincero, honesto, estar en el momento, en un mundo hambriento de autenticidad que anhelamos conectar. Los viajeros se conectan con diferentes culturas y personas en el camino. Viajar nos libera de la rutina, crea espacio para la serendipia. La serendipia conduce a conexiones. Viajar nos obliga a inclinarnos y reflexionarnos. Nos hace más tolerantes y nos inspira a celebrar la diversidad. Nunca tengan miedo a seguir sus sueños. Viajen, exploren y descubran amigos disculpen que no les he hecho vídeos en muchísimo tiempo pero me quise dar un pequeño break y se nos presentó la oportunidad de darnos un paseo por mucho tiempo así que quiero compartirles con ustedes esta experiencia espero les guste este video. si gustan ver más videos de viajes les dejo aquí mi canal de viajes este, este canal es solamente de belleza, pero les quise compartir también por este medio. No se les olvide ver estos videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye.